Hoy me desperté con ganas de decirte algo Aunque no encuentre las palabras Debo intentarlo aunque no sea suficiente el alfabeto No hay palabras para decirte lo que siento Se han dicho tantas cosas He leído tantas otras sobre lo que hiciste Lo que dijiste mi corazón explota Solo al pensar en tu manera de ser En tu manera tan extraña de amar Y me pregunto por qué también para qué, por qué tanto sacrificio, por qué tanto padecer hasta morir Solo por mí y por una humanidad que no te merecía a ti Para qué la cruz, por qué tanta sangre, para qué los clavos, una esponja con vinagre Te escupieron, te maltrataron y delante de mucha gente hasta el colmo te humillaron ¿Acaso era? Absolutamente necesario Pasar por todo esto No quisiera cuestionarlo Pero es que veo Del universo, alma santo Entregándole al mundo Un amor exagerado Te quiero en Y corazón es difícil enmarcar tu extraña pasión por la humanidad llena de maldad. Tú cambiaste tu corona por mi culpabilidad y no comprendo, ni en mil años lo comprendería, pero entiendo que tu misericordia es nueva cada día que lo diste todo y lo harías otra vez. Me gustaría verme al espejo como tú me ves, tan valioso. Deseable y agradable Pero insisto, tu exagerado amor es inexplicable, siempre fue tu plan Desde el principio En vivir dentro del hombre Siempre has insistido Desde la creación Hasta la ascensión Tu promesa no ha cambiado Menos tu intención Pero aquí estamos Y aunque a veces la espalda te damos Hoy volvemos nuestro rostro y te adoramos Te quiero entregar Quiero entregar vida y mi corazón, toma todo lo que. ¿Eres capaz de decirle esto? Te quiero entregar mi vida y mi corazón. Toma, toma todo lo que soy. No es suficiente, pero te lo doy. Múdate a mi corazón y no te vayas jamás.